Peruaanse werkgevers en vakbonden willen graag een sociale dialoog in hun land beginnen. Daarom waren ze in oktober 2016 drie weken op stage bij de Stichting van de Arbeid in Nederland, die dit samen met Mondiaal FNV en de Dutch Employers Cooperation Program DECP, had georganiseerd. Mijn naam is José Luis Naranjo. Soy vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industrias de Perú. Mi nombre es Carmela Cifuentes Inostrosa y hoy represento a la Central Mayoritaria de Trabajadores del Perú, la Confederación General de Trabajadores del, del Perú, CGTP. Estamos aquí para aprender. Hemos venido a aprender de diálogo social. Eh, nuestra idea es eh, aprender lo necesario con el mayor detalle posible sobre cómo funciona la fundación y el ser para llevar esa experiencia hacia Perú y mejorar nuestras instituciones. Para ver en vivo y en directo la realidad de los acuerdos que se toman entre trabajadores y empresarios y que llevan pues a un bienestar y a una paz en el país, en este caso en Holanda. Uh, ...meer is met de overheid... ...om de problemen... ...die daar ingrijpend zijn... ...veel armoede, grote corruptie... ...en inderdaad weinig... Uh, ...traditie in overleg... ...dat dat daar van de grond komt. Nuestra idea es organizarnos... ...en base a lo aprendido... ...para uh, buscar eh, que... Me, ...el diálogo social... ...esté incluido en las instituciones en el Perú. Si no en una forma... ...como está implementado acá... La fundación, nosotros estaremos llevando un proceso del convencimiento a nuestras bases y con el convencimiento también de nosotros para formar una futura fundación. hemos aprendido, eh, lo voy a resumir en cuatro palabras muy cortas. Eh, primero, eh, confianza. En segundo lugar, paciencia. En tercer lugar, avanzar en pasos cortos. Y en cuarto lugar, eh, eh, crear una institución en el futuro que podamos salir adelante. Eh, principalmente un aprendizaje del, del valor de la confianza. que existe entre eh, los miembros del ser y los miembros de la fundación. Ik weet dat men er spreekt over het zelf inrichten <risa> van zoiets als een Stichting van de Arbeid. En ik denk dat dat een hele grote, goede stap zou zijn. ...waar werkgevers en werknemers nu nog altijd strijdend tegenover elkaar staan... ...maar dan ook niet alleen strijdend, dat hoort er natuurlijk ook bij... ...maar ook overleggend samen kunnen. We zijn heel erg dankbaar voor FNB todo esto y, eh, ese que en DSP... ...want ze ons ontmoet... Dit is de tweede keer dat we naar Nederland vonden... Het heeft ons ontmoet alles te weten... ...en we dat bedankt dat in het futuro niet alleen in woorden, maar ook in het you. Mm -hmm.